Bueno, pues llegan como cada martes los consejos del doctor Amor a nuestra emisora. Con la facilidad que nos permiten las ondas de radio nos vamos hasta Huelva. Allí se encuentra Juan Bustamante, nuestro doctor Amor. Y antes que nada le vamos a dar la bienvenida y vamos a conocer el tema del cual vamos a hablar hoy. Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido, bienvenido una semana más. Querido Doctor Amor <ríe> Bueno, pues el Doctor Amor hoy nos va a hablar de Hoy vamos a hablar de conociendo ¿Hay que ir rápido o despacio? ¿Y por qué? Uf, gran pregunta ¿Rápido o despacio, Juan? A ver, por... Bueno, dice que las prisas no son buenas consejeras, ¿no? No sé lo que tú nos vas a contar ¿En qué momento se puede ir un poquito más rápido? ¿En qué momento se puede ir más despacio? Analizamos este tema contigo Así que, A ver, pues eh, de sí. entrada hay que decir que, evidentemente, ir muy rápido no es bien, no, o sea, no viene nada bien y no es bueno y, por sí. supuesto, falla. O Está sea, claro que todo lo que se hace demasiado rápido te acabas estrellando. Uh -huh. O sea, eso yo creo que la gente eso lo ve claro: es decir, no, rápido seguro que falla, pero también puede fallar yendo despacio. Uh, Entonces, ¿qué hacemos, Juan? <ríe> Pues yo creo que en estos casos eh, hay que ir a una velocidad normal, es decir, una velocidad intermedia. Sí. A ver, voy a explicar por qué también puede fallar el espacio. Si estamos conociendo a alguien y va todo demasiado lento, es decir, nos hemos visto dos semanas sí. y no nos hemos dado ni un beso, por ejemplo. Sí. La otra persona puede pensar, pues no le estoy gustando, o no realmente no siente por mí, o está conmigo por compromiso... ...o está quedando porque le da miedo o vergüenza decirme que no... Eh, ...vamos a ponerlo todavía más extremista... ...dos meses conociéndose y no ha pasado todavía nada entre vosotros... ...nada me refiero de todo, de lo que estamos pensando y de todo... Eh, uh -huh. ...evidentemente la otra persona empieza a surgirle dudas... ...porque no sabe si eso, si a la otra persona realmente le gusta... ...le gustas o no le gustas... Uh -huh. ...entonces ¿Sí? no se debe de ir muy rápido para la primera semana ya hacer todo, ya como ya hemos hablado, te presento a mis padres, te meto en mi casa, pero tampoco dos meses sin nada, porque si no, eh, tanto por un lado como por otro, nos equivocamos. Entonces hay que ir a una, una velocidad intermedia, y una velocidad en la que, bueno, digamos en la primera semana, a ver, más o menos, no tiene por qué ser así, pero en la primera semana por lo menos ya ha habido un beso, algo que vea la otra persona que tú vas avanzando poco a poco. Uh -huh. Juan, pros y contras de ir rápido o despacio. Pues ventaja de ir rápido. Venga. Yo creo que ninguna. Ninguna. Creo que ninguna, la verdad, sinceramente. Pero por poner algo, pues que a lo mejor la otra persona eh, se acaba enamorando de ti antes. Porque como he dicho, si te llevas dos meses que no haces nada con la otra persona, sí. eh, va a tardar más tiempo. Ya sabemos lo que se suele decir, que no hace hacer cariño. Lógicamente, si tú no tienes más contacto con la otra persona, pues no avanza, y si no avanza, pues tarda más en, digamos, en solidificarse la relación, por llamarlo de alguna manera. La desventaja de ir rápido, pues está claro, Corres el riesgo de que te la pegues, de que ir tan rápido con alguien, pues eh, al final, al conocerlo más o al conocerla más, te des cuenta de que no es lo que tú pensabas. Y el haber ido rápido es, uy, pues. ...ya le he presentado a mis padres... ...eso lo tenía que haber presentado... ...porque al final resulta que es un tal o un cual... ...o, o no me gusta... O, es, ...o me habla mal y no es para mí... Ventajas de ir despacio... Sí. ...muchas... ...que te vas asegurando de las cosas... ...que vas cocinándose todo a fuego lento... ...no se suele decir... ...que la relación o la posible relación... ...se va solidificando... ...se va haciendo cada vez más fuerte... ...y que vas viendo... Si sois compatibles o no sois compatibles. Es decir, es como que vas más seguro. La desventaja, pues lo que he dicho, que el ir demasiado despacio puede provocar que la otra persona piense que no le gusta, se canse, se aburra y al final se acabe apagando y hasta se acabe yendo. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que buscar como hemos dicho, como has dicho, has comentado, un término medio, ¿no? Ir, sí, dosific yo creo ir que dosificando. Que Juan, sí. No, que lo suyo es eso, es ir a una velocidad adecuada, esto es como cuando vas con el coche conduciendo, pues si vas por una autopista y vas a 180, pues va demasiado rápido, pero tampoco puedes ir a 20 por hora en una autopista. Entonces, ni tan rápido ni tan despacio, la velocidad adecuada, vas a 80, 90, 100. Pero ¿qué pasa? Que eh, yo me acuerdo en el carnet de conducir cuando yo me lo saqué, que me dijeron, ...cuando tú estás examinándote del práctico que también conocí... Sí. ...evidentemente si vas muy rápido te suspenden... ...pero es que si vas muy lento también te suspenden... Sí. ...Juan, ¿y, Entonces, qué sí. ¿y qué pasaría si... ...una parte... ...ve que la otra parte va muy lenta, muy rápida... ...y cada uno opina de una forma... ...¿cómo solucionamos esto? Pues la mejor solución para estas cosas es hablarlo... Sí. Yo siempre he dicho que cuando estás conociendo a alguien... ...o en pareja sobre todo también... ...hay que hablarlo todo... ...hay que comentarlo todo y decir... ...oye pues esto me está pareciendo que no... ...o creo que vamos demasiado lento... ...o creo que vamos demasiado rápido... ...porque a lo mejor lo que tú piensas... ...que está yendo bien... ...para otra persona no es así... ...entonces hay que decir... ...pues yo creo que vamos demasiado despacio... ...y a lo mejor dice la otra persona... ...ay es que yo pensé que tú no querías ir más rápido... ...claro... ...entonces hay que ponerse de acuerdo y decir... oye ¿Vamos bien? ¿Te parece que vamos bien? ¿Que vamos muy rápido? ¿Que vamos muy despacio? No, sí, yo creo que sí, vamos un poco rápido Vale, pues entonces uh -huh. aflojamos. O no, creo que vamos demasiado despacio Venga, pues vamos a dar un pasito más sí. Hay que hablarlo, es fundamental hablar siempre Todo Por supuesto Eso es lo, lo primordial en todo esto en to Bueno, en todos los programas, ¿verdad? La comunicación, en, Juan En todo, siempre, siempre mucha comunicación Y no hay que echarle cuenta en este caso Que estamos hablando de ir rápido despacio ...a la canción esa de despacito y pues no... ¿No? <ríe> ...no le echemos mucha cuenta a eso... ...no le echemos mu mucha cuenta... ...esto es lo mismo que contabas tú y comparabas... ...el tema del de, carnet de conducir... ...pues también se puede comparar... ...con la cocina... ...a fuego lento muchas veces las cosas salen muy buenas... ...pero otra vez hay que darle un poquito de... ...que vaya más rapidito, ¿no? <ríe> ...de ebullición... Claro, y, si, ...y si hacen la comida a fuego lento, a lo mejor eso, bueno, a lo mejor no, tarda mucho más tiempo en, en hacerse sí. y si la haces a fuego rápido porque llegas tarde la quemas, por eso, que hay que hacerlo a una velocidad media, bueno, pero y ir eso... muy rápido, ni muy despacio, una cosa intermedia, hay momentos en los que a lo mejor sí que hay que darle un poquito de velocidad y otros en los que hay que parar un poco, pero eh, eso no es, o vamos a tope o vamos muy lento. Exacto, por pues eso mismo te quería decir, que a veces también habrá que meter un poquito... No demasiado, pero un poquito el acelerador, ¿no? Y otra vez de frenar. Claro, claro, es lo mismo. Hay que pensar conociendo a alguien o estando en pareja, hay que pensar que es el examen práctico de conducir. Uh -huh. Hay algunas partes de la ciudad en las que tienes que ir un poco más rápido y hay otras en las que tienes que frenar porque te acercas a un colegio, una zona peatonal, una zona donde hay mucha gente. Pues es lo mismo, tú no puedes decir, no, no, yo voy ahí siempre a 80 por la ciudad. ...pues no, no puedes... ...hay veces que hay que ir más despacio... ...otras veces más rápido... ...depende de las circunstancias... ...depende de la situación... Eh, ...por ejemplo... ...cuando se acelera un poco la relación... o el conocer a alguien... ...pues cuando ya habéis quedado por ejemplo tres veces... ...ves que va habiendo muy buen rollo... ...que va todo surgiendo... ...y tú dirás... ...bueno ya a mí ya me apetece un beso... ...oye podrá quedarle ya un beso... ...por qué... ...porque ya me lo pide el cuerpo... ...y ya los dos queremos lo mismo... ...ya queremos avanzar un poco... ...pero claro... Tampoco ya el dar un beso es, bueno, ya un beso, ya nos acostamos, ya no, no, vamos a ir poco a poco, uh -huh. ya irá surgiendo todo y las cosas son son así, es ¿eh? construyendo un edificio es lo mismo, hay que ir paso a paso, primero echar excavar, luego poner la, el, el hormigón, sí. y luego ir haciendo los pisos, pues así, poquito a poco, construir una relación es construir un edificio, poco a poco. Juan, aunque has comentado algunos detalles, algunos puntos, ¿hay algunas señales de que la relación... Por una parte, puede ir demasiado rápida y por otro lado, también puede ir demasiado lenta. Sí, claro, señales siempre hay sí. y hay que estar un poco pendiente de, de ellas, ¿no? Tampoco volverse obsesivo, pero eh, señales de que va demasiado rápido. Pues yo ya he comentado que, como me ha pasado a mí, de que eso, de que en una semana ya te he presentado a mis padres. Bueno, a ver, ¿dónde vamos tan, con tanta prisa? ¿Ya habrá tiempo de conocer a tus padres, por ejemplo? No hace falta que una semana menos presente. Ya tendrán sí. tiempo de a los padres, los tíos, los abuelos y hasta el vecino, o si sea, hace falta. Eh, Señales de que va demasiado despacio. Pues lo que he comentado: si estás quedando con una persona, la has visto tres, cuatro veces y no ha pasado nada, ni ha habido ningún beso, hombre, yo entiendo que si se queda con una persona, por ejemplo, cuatro veces, es porque algo hay. Sí, sí. Y si algo hay. Pues, oye, tendrá que haber algo también, ¿no? O sea, tendrá que producirse algo, un beso, una caricia, un abrazo. Porque está claro que si, si quedas con alguien y no te gusta, no vuelves a quedar más. Pero si has quedado cuatro veces, y en las cuatro veces no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera un gesto de cariño, eh, es normal que te, te empieces a preocupar y a plantear cosas. Uh -huh. Juan, resumimos un poquito todo esto que hemos hablado, que nos has contado. Pues nada, el resumen sería... ...que cuando se está conociendo a alguien... Eh, ...no hay que ir ni, ni muy rápido... ...ni muy despacio... ...porque si vas muy rápido te la pegas... ...te equivocas... ...y si vas muy despacio... ...también te equivocas... ...porque la otra persona puede pensar... ...que no le interesa, que no le gusta... ...que, no, que realmente no le importa... ...o que no te apetece... ...entonces vamos a darle una velocidad intermedia... ...vamos a ir poco a poco... ...y bueno, todo irá surgiendo... Todo, irá a su, todo pasará en su debido momento, pero eso, que ni vayamos demasiado rápido ni demasiado lento. Todo a su debida velocidad. Como los carteles estos que nos encontramos en las carreteras, Juan, modere su velocidad, ¿no? Sí, bueno, más de una persona cuando ha ido demasiado rápido se ha activado el radar, ¿no? Cuidado, radar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso, como diciendo, que te multo. Sí, sí, Exactamente. Eh, en realidad no es muy difícil, eh. Eh, conocer a alguien no es tan complicado, es simplemente dejarse llevar y yendo a la velocidad adecuada Y con eso, si funciona bien y si no funciona, no pasa nada, cada uno por su casa Pero no vayamos demasiado rápido, que veo a mucha gente que va muy rápido, gran error Y otras tampoco, otra gente, tampoco vaya demasiado lento eso, que acabáis cansando y aburriendo Bueno, pues en este término medio nos quedamos, Juan Muchísimas gracias por estar una semana más acompañándonos por estos consejos que nos trae Juan Bustamante, nuestro amigo, el doctor Amor. Y la semana que viene seguro, seguro que nos prepara otro tema tan interesante como siempre. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y por supuesto la semana que viene vuelvo con otro tema interesante. Que tengáis todos una muy buena semana. Un abrazo. Pues buena semana también para ti, Juan. Hasta el martes.